¡Ven bueno, no la casa! Suban a la vista! y rompe piso los que más cocinan! y vaselina, ¡Se montan los salito a la cantasolina! ¡Si quieres saber, el mismo ofrece que asesina. All mm -hmm. Escucho tu voz, vamos oh. a Para resolver el asunto Vamos no vamos a No podemos discutir. No podemos a No podemos discutir. No podemos discutir. No podemos No podemos No podemos discutir. No podemos No No te No te No Muchas ¡Gracias! Mi gente, yo soy Ronald Kila y yo moro en la Coma y somos los Mortal Kombat. Para contarle a toda esa gente un poquito sobre nosotros, nuestras carreras empiezan más o menos, eh, la mía personalmente empieza a finales de los 90, en el año del 99 tengo la primera eh, oportunidad de grabar mi primera canción. Eh, luego hice dúo con, con mi pana Notchon Reggae que es el único dúo pues, con el que he estado en el, en el género, aparte pues de, de mi pana Morón en la Coma. Y, y, y trabajamos bien fuerte, eh, más o menos hasta el 2003-2004, luego de esto eh, entramos a los estudios de Hidal Records, eh, por mi parte eso, ahí conozco a Moroni, y, y Moroni ya también tenía una trayectoria bien larga eh, en, en el género urbano, pues venimos trabajando bien fuerte, bien fuerte, de, de, desde ya desde 2009, venimos trabajando de un Mortal Kombat, y la sensación es impresionante. Súper contento de lo que está pasando ahora con la canción de Tu Cuerpo Me Llama, una bendición que la canción haya llegado a tantos países, vienen giras importantes, vienen viajes para México, para Islas Canarias, para Venezuela, vamos por todos lados, Argentina también, por ahí vienen cancioncitas con Yengo Flow, Nova Jory por ahí vienen bastante Nicky Alberto Isai, es una que acabamos de lanzar, así que yo creo que hay mucho de los Mortal Kombat, y Mortal Kombat tú No, no, no, no, no, no Y hacerte el amor <muchas> oh, bueno, No, no, no, no, no Y hacerte no. el amor <muchas> <muchas> <Mortal Kombat. muchas> No,